ahora vamos a ver si podemos ir para abajo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 ¡Dale, más! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chico único! ¡Mirad el puente de Tailandia! ¡Hey hijo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos decíamos esto, nos lo dimos durante todo el año, pasamos por toda, por toda, hijo! Pero hoy jugamos como tenía que ser. Jugamos de pie, tenemos reconocimiento, ¿eh? Así que los felicito a todos, hijo. Los dale, felicito. Hijo. Vamos, ahora está tranquilo, vamos a terminar el partido. ¡Jajaja! ¡Dale! Toda ¡Dale! ¡Dale! ¡Escucha, hijo! Escuchamos. ¡Esto es todo nuestro, viejo! ¡Dale! ¡Escuchamos una cosa! logramos algo que en el triangulito hace años no se logra, tenés disciplina, para venir a entrenar y para competir, sí. es la primera vez en cinco años que pasa esto. Una, una, ¿Sí? Vamos, vamos nosotros, más. Eh, ya cambiamos vamos, la cabeza. Vamos, ah. Gracias también por agarrar el peor momento y venir a poner el picho con nosotros. ¡Listo! ¡Vamos! uno Estamos acá con el técnico del triangulito, Juan Cruz. Muchas gracias por, por venir en, esto, en el momento que estaba complicado. ¿Qué es para vos eh, salvar a, a Burlingame de no irse a la D? Digamos. Nada, primero, agradecido soy yo junto a mi técnico por la oportunidad. Después, nada, sabíamos que era una parada difícil. Nada, siempre tratamos nosotros de, con trabajo de equiparar todo y creo que los chicos presentaron una gran predisposición que era un cambio muy importante que tenían que hacer para para lograr este objetivo y nada, creo que es el mérito puro y exclusivamente de ellos que, que se, se dieron al máximo para con nosotros. ¿no? Vos estás jugando en la, en la B, sos jugador de Braica, ¿cómo viste un poco esto de la C? ¿Es, es parecido? ¿Cómo lo viste? Un sí, poco? sí, conozco, conozco bastante porque me gusta, he dirigido ya en otra categoría. Eh, Nada, al parejo, hay muy buenos jugadores, Hurlingham tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores por todos lados, sí. eh, me fui enterando y fui viendo, eh, Nada, creo que, que la calidad de jugador que tiene este equipo <risa> no tenía nada que envidiarle para los que pelearon para un ascenso, ¿no? sí. bueno, contento. Bueno, muchísimas gracias, todo lo mejor para vos y bueno, gracias por estar acá en Hurlingham. Gracias a ustedes vos. Gracias. Gracias. Gracias. Vení goleador, vení, vení, vení, vení. No, a mí <risa> Estamos, estamos, con, estamos con Luis, que vivió mucha Luis en el triangulito, viviste una más, en esta fuiste protagonista en los últimos partidos, ¿cómo, cómo te sentís personalmente? Te y te La verdad que tengo un nudo acá de, de todo el año, tres técnicos y se hace muy difícil. Mm. Eh, Seba que bueno, yo lo escucho y, y le fue mal, como me puede ir a mí, como le puede ir a cualquier técnico, no, no es fácil. Y, Primero estuvo Mati y gracias a, gracias a todo esto, gracias al grupo que, que se quedó, que no abandonaron y que Bien. dijeron, no, dale, vamos. Vino, primero estaba Mati y, y el grupo siguió unido. Después vino Seba y el grupo siguió unido. Y gracias a Dios, gracias a ellos que se quedaron, pudimos sacar esto adelante. Si no, no, no lo hubiésemos podido si se bajaban la gran mayoría, ¿no? Y bueno, vino Juan, Juan Cruz que nos vino a dar una mano. ¿Cómo gracias. te sentí de goleador? No, mí, te juro por Dios, hoy, hoy, hoy, hoy le pedía, le pedía a Dios y le dije, no quiero hacer goles, pero quiero ganar el partido, no claro. quiero sufrir más, quiero que termine el año claro. y jugar el último partido relajado, eh, divirtiéndome. No, entrando a la cancha a sufrir, ¿entendés? Claro. Pues fueron 16 fechas donde sufrimos. Y vos la viviste con sí, nosotros, sí, vos, sí, viste, vos sí, sabés sí, lo que fue. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a.. Al cuerpo técnico que vino y a todos los chicos que no se bajaron y siguieron apostando al triángulo. Y el triunfo de ellos, de todo el grupo, ¿no? Obvio, obvio, no, no obvio. No, obvio, no, obvio, no, obvio, no obvio. porque uno haya hecho dos tres goles o porque mal día haya atajado cuatro pelotas, y el claro. protagonista, el protagonista es el grupo, porque sin el grupo no no bien bien no hubiésemos podido sacar esto adelante. Bueno, te queremos mucho y gracias, que gracias, te mandamos un abrazo. Dale, clín, dale, clín, a apendejado. ¿Qué sí, el... sí, amigo, Uh, tiene un olor el perro. Una foto que le Galgo dijo. Una foto que le gano. Vino el galo, a jugado hoy. Ya te vi, ya te vi. Julia pues, combina. Bueno, Juli, felicitaciones pues, por, por, por esto que lograron de quedarse en la C. En la eh, ¿Cómo viviste los últimos partidos? Con una presión impresionante. Nervios puede dormir a veces pero bueno algunos ataques pero bueno la llevamos laburamos un montón y bueno quiero dar las gracias a Juana Juan, a Titi que vinieron a darnos una mano sí, hace rato que venimos jugando a algo intentando metiendo cuando no salen las cosas y bueno entendimos cómo había que es, que es jugar complicada gracias, la división C es sí. complicada Sí, te Nadie muera. te regala nada. nada. Un performance particular que estuvo cada vez más alta, más alta. En los últimos 4 o 5 partidos te mejorando constantemente. Muchas felicitamos. felicitamos. Muchas gracias. No puedo. Muchas gracias. El equipo también, el equipo fue, de a poco fue mejorando creo. Todos, de confianza, es ¿eh? claro. confianza. Y, claro. El arquero atajaba lo abajo metían, lo abajo después goles. De, de, después cuando, cuando los partidos salían empatados, pero ustedes tenían muchas posibilidades. Confiábamos nosotros. Seguían confiando, confiando, ¿no? Sí, seguíamos confiando en nosotros. Sí. Sabíamos que en cualquier momento iba. Sí, va. Eh, Clara. Así que bueno, lo mejor para vos. Y bueno, Gracias tenga, que tengas un buen Gracias año. Gracias a ustedes por Dale. estar siempre. Dale. Vamos con Rama. Dale. Vamos con Rama. Quédate, Chili, quédate. Vamos con Rama porque él es un muchacho que también desde el club, siente el club lo traje yo, ¿puedo decir oh, que lo traje yo? Está, <risa> él está atravesado pues, en el entonces esto lo debes estar disfrutando porque te vimos sufriendo te vimos sufriendo, así que te felicitamos y además te quiero decir otra cosa tu forma de jugar en los últimos 4 o 5 partidos fuiste creciendo cada vez más y jugando cada vez mejor Creo que liberándote como jugador y haciendo otras cosas te felicito, realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes que nada, vienen bancando del el comienzo. Ya son, si bien dos años no estuve en el club, son muchos años ya. Acá queriendo cambiar la cabeza, intentando que esto sea un poco más profesional, que es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros somos un club de barrio, la realidad es esa. Y competir contra clubes que ya están muy adaptados al deporte, nosotros tenemos muchos años en el deporte. Somos uno de los clubes, no sé si fundadores del futsal, pero estamos hace más de 10 años en el deporte acá. Y, pero que cambie la disciplina es otra cosa. Y la verdad que no es por nada, pero uno cuando tiene el momento de quizás crecer en el deporte y va a otro club, se da cuenta de la diferencia. Entonces cuando uno vuelve acá, lo que quiere es que pase eso. Que sea diferente para el bien del club, ¿no? Uno siempre piensa también en lo personal, pero piensa en que el club crezca. Costó mucho, fueron muchas, muchas transiciones de gente que vino, que quiso ayudar, porque nadie viene con malas intenciones, pero por suerte, y, y creo yo que tocamos la tecla justa, en eh, que venga Juan, sí, el cuerpo técnico, la verdad que le pusieron esa disciplina que nos faltaba. Hablo de disciplina, de, de quizás de, de venir a entrenar todos los días, de entender que hay que cuidarse antes de jugar, de que entender que hay que estudiar al rival, hay que entender que hay que estar en las prácticas, todo lleva a que esto crezca. Y es fácil la cuenta, desde que vino él nos perdimos. Entonces es fácil, si somos los mismos jugadores. Claro. Es cambiar la cabeza y entender que esto hoy en día es muy profesional. Así que nada, agradecido al club, siempre. Siempre a ustedes, porque nos bancan. Y, y como lo dije yo, yo volvía para pelear algo. No me tocó pelear el ascenso, pero sé que si seguimos con lo mismo, el año que viene bien, lo vamos a pelear. Y vamos a estar ahí arriba y vamos a dar que hablar. Olvidado. Así que no, muchas gracias a todos. Muchas gracias yo personalmente gracias. te quiero decir porque bueno, confiaste un poco en mí también para, para volver. Y bueno, espero no, no haberte defraudado. No, no, a morir no. con todo porque son los que estuvieron en la mala y vamos a estar, cuando estén en la buena, porque vamos a tener un año que viene, dale. vamos a seguir estando todos. ¿Está bien? Dale, que ande todo Gracias bien. a los feliz cumpleaños. ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? Acá estamos. Estamos, cada... Estamos todos, bueno, como si fuese una reunión familiar. Gracias. Bueno, llegó, Felicitá, llegó el día. Primero felicitados. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Ambos juegos son juegos. Este bosque está haciendo todo. Tenemos un cada vez mejor, con más empeño. Y cumpliendo un rol dentro de la cancha. Cosa que me gusta y que experiencia, además. Gracias a ustedes por acompañar. Gracias a los a los chicos que acompañan Bastan mucho esto es lo lindo del fútbol, ¿no? A la familia, a los chicos que nos acompañan todos, todos sufrimos todos tenemos algo que ganar en la vida hoy estábamos peleando esto nosotros lo pudimos lograr lo pudimos lograr pero lo pudimos lograr no solamente porque teníamos cara buena, ¿no? lo logramos discutiendo lo logramos luchando lo logramos peleando, ¿no? Lo logramos un montón de lados, entrenando, cuidándonos. Y ahora disfrutar. Y ahora disfrutar, ahora. Y ahora, disfruta. Disfruta ahora y el desahogo ese. Y siempre agradecido a todos ustedes que siempre confían. Nos equivocamos un montón, sí. ¿Quién nos equivoca en la vida, no? Pero bueno, vino un cuerpo técnico nuevo. Pudimos cambiar la cabeza porque éramos los mismos, lo que nos quedamos, había que bancar los trapos. Había que cuidarse 24-7, todos los días, todo el día, de todos lados, tratar de ser lo más profesional posible. Y así, sí. Sin embargo, estamos hace 8 fechas, 10 fechas que estamos invictos. El que quiere puede, dicen, ¿no? Sí. Siempre agradecido a Dios por la gente buena que trae desinteresadamente, trabajan, tu hijo, este loco de mierda que este toque que tiene. Más sentido que pertenencia de esto no conozco Mirá lo que elijo con la camiseta del club Hay que lo esté mirando, esto es amor, esto es pasión Vemos qué pasa el año que viene, hoy pudimos terminar bien Sufriendo, terminamos bien, cumpliendo objetivos Gracias a todos, Mira cómo están los chicos acá 12 de la noche están todos con la ropa del club No es fácil eso, ¿eh? No es... eso es lo que no es fácil ¿eh? Después se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero... Esto es lo lindo, que ellos tengan un sentido de pertenencia. ¿sí? Gracias a ustedes, Marce, por profesionalizar todo esto con nosotros, por seguir el deporte siempre, hace más de cinco años que estás atrás de esto, filmando el locales, el visitantes, yendo a todos lados, apoyando. Todo nos sirve, todo nos sirve. Se sumó todo. A la hora de hacer el cierre, eh, se puede decir que el objetivo está cumplido. Los chicos dieron todo y bueno. Tuvimos que esperar hasta el último partido, pero pero nada, se llegó, se, se llegó, llegó, se, se llegó. llegó bien. Pero aparte se llegó con algunos, se sí. llegó con un 4 a 1. Y los chicos, o sea, los otros estaban punteros también en este claro, certamen, no, que no es fácil. ¿Y no eh, le metiste 4 a a cualquiera? No, no, no. Llega este momento y empiezan no, la, no, los, in, no, los incentivos no, económicos no, de los demás no, clubes no, que están peleando, no, que siempre no, pasa. No, ellos tenían que ganar, tenían una bolsa, y nosotros tenemos que ganar porque tenemos corazón, tenemos pasión. Nos vamos, a veces nos pasamos, volvemos a jugar como en el barrio, pero una locura estos cuatro que se quedaron arriba del barco. Juan, Hernán, el profe Sergio, que vinieron. El primer día que hablamos, le dijimos, están vení, con sentido de pertenencia, vení, papá, vení. Néstor, vení, que se quedó, la verdad que fue impresionante, fue impresionante el cambio. Y era, era cuestión de creer, ¿no? Pasaron técnicos que también tendríamos que haber creído, pero a veces son circunstancias de la vida, del fútbol. Que capaz que a ellos les podía ir bien o mal, ellos no venían firmando un contrato diciendo que no iban a salvar. Ellos vinieron y dijeron, laburo va a haber. Nos complementamos con los jugadores que quedamos y, y dejamos la disciplina donde tiene que estar y un poco más arriba. No vale. no llores, no. Un poco más arriba. Gracias, chicos. Me voy con los chicos. Gracias. Gracias, pa. Gracias, Chile. Gracias, gracias Chile. chile. Dale, gracias, papá. Dale. Gracias, papá. Dale. Bueno. Nos vamos. Que el triangulito se quedó en la C un año más. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue la hora de Urlingan. Acá estamos los dos con mochila y todo <ríe> para, hacer la, para hacer las notas. Eh, básicamente, yo estoy acá porque hace muchos años atrás, sentado por allá, Federico me trajo a que yo viera futsal. Pues yo no conocía el futsal. Estábamos con Martín Tufexiano sí. también. Mirando ese partido y este y ahí nos enganchamos. Luego él se empezó a enganchar más, a involucrar y el que está no solamente con el triangulito, con los clubes de barrio. Y sí, demás, sí. y Bueno, yo vengo atrás, este, de paso divirtiéndome y aportando tecnología. Pero lo que uno ve detrás de cámara puede. tener... Vení, vení negro, vení, negro, vení, negro, vení, vení. No, vení, no, no. Vení, negro vení, vení, dale, dale negro, negro, Dale, dale, dale, dale, vení, vení, vení. vení, vení. Felicitaciones. Antes que es, nada, felicitaciones. Sos el cierre de la noche. Oh, no, cierre. Encima no, cierre. No, no. Felicitaciones. ¿Cómo, ¿Cómo viviste estos últimos partidos? Un, un resumen. Sufrimos, amoristas. Sí, más que eso. Está bien, está bien. Sufrimos y. Pero vos, hace muchos años estás en el club, ¿no? Esta, esta nueva experiencia de, de, este nuevo, de este nuevo torneo, ¿cómo lo, lo viviste? y por ahí nueva experiencia no porque ya me tocó pelear el descenso además claro. también descendí pero cuando los, los profes que vinieron se hizo todo más fácil qué es el triangulito para vos y con eso lo cierro y en mi club y yo juego acá hace es tu casa hace cuánto. Años. ocho ocho Mirá. y también porque soy perro pero <risa> no, gente, bueno, vamos el triangulito dale, dale vamos el triángulo vamos al triángulo gracias por seguirnos bueno, siempre me voy porque tengo que trabajar cerramos acá que ande todo muy bien. Esto fue la hora de Hurlingham. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Único medio local, como decimos siempre, y si no, contala como vos quieras. Que ande todo muy bien.